Bien, vamos a seguir con dos reglas más que cancelan hipótesis. Habíamos dicho que la introducción de la implicación es una regla que, si yo me, me fijo en el árbol, ¿qué hace? El, el subárbol inmediato, o sea, la conclusión del subárbol tiene que ser, la raíz del subárbol tiene que ser el consecuente. Y el antecedente se borra de todas, se cancela en todo, de todas las hojas. O sea, todas las hojas en ese subárbol se. Eh, la, el antecedente se cancela. Y acá tenemos una regla más, que es la regla de reducción al absurdo. Como razonamiento lo van, a, lo, van a, lo van a entender. Está todavía la dificultad de la cancelación, pero lo van a entender. O sea. ¿cómo hago para demostrar cosas por el absurdo? Quiero demostrar fi por el absurdo. Entonces, supongo que no vale fi y llego a una contradicción. Llego a voto. Entonces, la conclusión es que fi vale. Sin ninguna hipótesis extra. ¿Eh? Esa es la regla por el absurdo. Esta, hasta ahora, es más o menos razonable. Y ahora cuidado, eh, hay que ponerse ahora, hay que relajarse mucho para poder ver esta regla, que es la regla de eliminación de ojo. Esta es bastante más complicada, pero si uno la mira con mucho cariño y trata de eh, acordarse de cómo funciona la disyunción, no es tanto el espanto. Entonces, Imaginemos que yo tengo, yo sé que vale una disunción ¿sí? y yo quiero deducir algo, ¿sí? ¿sí? entonces lo más razonable que uno haga es análisis por caso. O sea, yo quiero probar una propiedad de un número n, perdonen que haga ejemplo con números naturales pero, y con números, pero son los que más fáciles me vienen a la cabeza. Imaginemos que yo quiero probar una propiedad de n, de un número n. Y entonces voy a hacer casos. Voy a hacer caso de que n es par o n no es par. Yo sé que vale eso. Entonces, ¿cómo hago para hacer casos? Supongo que n es par y pruebo lo que quería demostrar sobre n. Por otro lado, supongo que n es impar, y llego a lo que quería probar. Entonces la conclusión es que vale la cosa. ¿Sí? O sea, esta la regla de eliminación de la disyunción es análisis por caso. Si yo sé que todos los casos, si todos los casos están cubiertos, o en las hipótesis que tengo todos los casos están cubiertos, entonces basta comprobar lo que yo quiero demostrar, mi conclusión, basta con que la deduzca. De uno de los casos, y de otro de los casos. El, el caso izquierdo, el caso phi, se cancela de acá, y el caso psi se cancela de acá. Porque yo acá, para, finalmente, para deducir que solo usé que vale que los dos casos me cubren todo. No estoy suponiendo de que n es par, para concluir acá. Como sé que n es par, o n es impar, y probé los dos casos... Me vale esto. Bien. Eh, voy a hacer un ejemplo usando la regla de la ¿Sí? A ver. Ah, no quiero spoilear. Voy a copiar y después de que presenta. Entonces... Eh, Entonces lo que quiero demostrar es que de eh, no psi implica no fi y de fi concluyo psi. No sé si es exactamente eso lo que tenía. Eso es lo que tenía en otro orden, pero es eso. Bueno. ¿Qué pasó acá? Bien. Yeah. Entonces probamos eso. Este es un caso. Este es un caso donde. Eh, ¿La conclusión cuál es? Sí. Este es un caso que ir, no puedo ir para arriba. No puedo desarmar porque tengo psi. No, no, no puedo decir nada. ¿Sí? Me, hace falta un poco de, me hace falta un poco de magia para hacer, para hacer esta psi. Y la regla de absurdo como que hace esa magia que me hace falta. ¿Por qué? Porque hace la, la regla de absurdo, que la voy a poner eh, por acá. La regla de absurdo me dice esto. Me dice que si de hipótesis no psi puedo deducir voto, entonces deduzco psi. ¿Y cuál es la magia que hace la regla del absurdo? Es darme una hipótesis gratis con la cual pueda hacer cosas. ¿Eh? Entonces, en, en la deducción, en contraste con la... Introducción del implica, la introducción del implica acá, la hipótesis que me da es el antecedente. Fíjate que acá tengo, phi implica botón, y entonces la hipótesis que gano para trabajar es phi, ¿Eh? que es el antecedente. Acá la hipótesis que gano es no psi, sí, que no está acá ningún antecedente, es como que me da mucha más potencia para trabajar la regla de Absurdo. Es muy fuerte en ese sentido. Bueno, entonces, ¿qué hago? Yo tengo para trabajar. Tengo disponibles para usar, gratis. No psi implica no fin Tengo fin Y con eso no voy a ningún lado. Pero, saco la fuerza suprema de la regla del absurdo, y la regla del absurdo, me da una hipótesis gratis. Digo gratis porque me la cancela. Esa hipótesis que la marco con uno es no, sí. Y ahora es milagroso lo que pasa, porque ahora se me cierra perfecto. Bueno, eh, solo absoluto me, me dice: tenés que deducir voto. Ahora mi nuevo objetivo es. Llegar a un absurdo, llegar a Bottom, utilizando estas tres hipótesis. Las tres que me venían dadas, que puedo usar gratis, y la nueva que me regaló la regla de absurdo. Entonces, eh, ahora está más, más fácil, porque ahora vamos para adelante. Y veo que hay, tengo acá esto, tengo un nopsing, tengo esta implicación, entonces de esto y de esto deduzco... De, de no psi, y de no psi implica no fi, deduzco no fi. Y de fi y no fi, llego al absurdo, se acabó. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo escribimos. Eh, de no psi, y no psi implica no fi, no fi, deduzco. No fi. ¿Sí? Esto por eliminación del implica. Y ahora de no fi y fi, que la puedes usar, deduzco bottom nuevamente por eliminación del implica. ¿Por qué eliminación de implica acá? Porque ya dijimos que la negación es. E implica botón. Bueno, y ya está, terminó. Eh, en este paso, me tengo que fijar para arriba, y todas las que son, la negación, todas las hojas decoradas con la negación de la conclusión, se cancelan. Entonces, esto se cancela acá. Esta derivación que acabamos de escribir tiene esta de, de acá, esta de prima le llamemos, esta de prima tiene conclusión igual a psi. Sí, hipótesis no canceladas. ¿Cuál es el conjunto de las hipótesis no canceladas? Si. Sí, y no implica no fin. Entonces, encontré una derivación con conclusión lo que yo quería concluir e hipótesis no canceladas incluidas en el conjunto de hipótesis que puedo utilizar, que tengo permitido utilizar. Vea. Eh, no necesariamente tienen que ser disjuntos a eh, los casos. No, no necesariamente. Solo tienen que ser, eh, intuitivamente, lo que está pasando es que los casos tienen que ser este, exhaustivos. Bien, seguimos entonces. Bueno, esa es la deducción que nos quedó. Está escrita mal porque tiene la, la implicación de un lado que no corresponde. Pero, bueno, después lo voy a corregir a eso. En la regla, como la tenemos escrita, la regla tiene que estar... Igual bueno, si lo pensamos como árboles, no importa. Bueno, la última regla es la regla que decía en el recreo, es la regla de voto. Y que esta regla es muy simple, que no cancela nada, pero... Lo que dice es que de absurdo se sigue cualquier cosa. Eso es lo que dice esta regla. La introduje al final porque es medio como anti-intuitiva, pero es muy simple la regla. O sea, si llegué a Bottom puedo decir cualquier cosa. Y voy a hacer la prueba de que de no phi o psi se deduce phi implica psi. La, la caracterización del implica que teníamos en, en primer año. Voy a ver que suponiendo que no phi o psi, entonces se deduce phi implica psi. O sea, esto sería un ejemplo de eliminación de la disyunción, que es otra regla que cancela hipótesis. Entonces, eh, voy a borrar y después muestro la pizarra. No se preocupen que después de la regla de disyunción ya no hay nada más complicado. Bueno, entonces queremos deducir, queremos ver de qué... este. De arriba, ahí. Queremos ver que D no φ o psi, se deduce φ implica psi. Wow. Entonces vamos, vamos a empezar, eh, ajá, vamos a empezar por φ implica psi. Bueno, tenemos un implica, estaría lindo que usemos introducción de implica para ganar una hipótesis extra. Entonces... Voy marcha atrás. Acá como consecuente, lo que gano como hipótesis es el, eh, el antecedente. Puedo usar el antecedente. Además, eh, tengo para usar gratis la disyunción esta. Y bueno, y tenemos que demostrar sí. Ya no puedo desarmar más, no puedo ir marcha atrás nada más. Entonces tengo que trabajar con estas dos cosas que tengo. Bien. Entonces, como la única forma que tengo de usar una disyunción es la eliminación de la disyunción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y ahora, mucha atención acá. Esto estaba en la regla, pero lo repito acá. Después lo pueden revisar. Pero si yo quiero probar algo, haciendo este análisis por casos, que es la eliminación de la disyunción, ¿sí? tengo que, bueno, primero tener algo acá, con, a, algo que termine en una disyunción, y acá copiar dos veces igual la conclusión que tengo acá. No me tengo que olvidar de eso. Entonces, voy a hacer los análisis, como cuando uno hace un análisis por casos, prueba la conclusión, uno para cada caso. Entonces, pruebo psi en un caso y pruebo psi en el otro caso. De este lado, de este lado, se cancela, eh, acá escribí mal, acá, perdón, es fi. De este lado... Hago un caso, y de, de, de este lado se va a cancelar, no fin se cancela de acá. Eh, me, gusta, me parece que voy a tener que usar otro color para que se vea mejor. Bien. De este lado, se va a cancelar no fin. Este lado estoy, o sea, es el caso, no fin Entonces, de este lado verde solamente voy a poder asumir extra fi, porque estoy trabajando en el caso izquierdo. Del otro lado, voy a poder suponer sí y cancelarlo. ¿Sí? O sea, hago la prueba de esto haciendo dos casos. Supongamos que vale no fi y lo deduzco. Supongamos que vale psi y lo deduzco. Y se cancelan así. No puedo cancelar cruzado. Eh, bien. Entonces, ¿cómo hago para deducir psi usando estas dos que tenía y la hipótesis verde? Bueno, tengo no fi. Tengo fi, entonces de ahí llega una contradicción, pero de una contradicción se sigue cualquier cosa por la regla de voto. Entonces lo que me va a quedar acá es lo siguiente. Lo que me va a quedar es lo que acabo de decir es, de no fi, de no fi. Y si sí, deduzco voto con eliminación de lo implica, y de botón puedo deducir cualquier cosa. Bien. Y ahora de este lado, ¿cómo hago para deducir? Entonces acá, y acá se cancela esto. ¿Cómo hago para deducir? Y ahora de este lado puedo usar las dos hipótesis que tenía hasta este punto y la roja. Pero la roja es justamente lo que tengo que probar. O sea, de psi tengo que deducir psi. Ah, bueno. Listo. No tengo que hacer nada acá, porque la hipótesis me prueba lo que yo quería. Bueno. Esta derivación es una derivación que, cuyas hipótesis, eh, ah, y me falta acá cancelar 1. en 1 se me cancela. Bien. Hago un análisis, ahora, ahora, ahora nos olvidemos que están las cosas canceladas y eso lo voy a, lo voy a decir, lo voy a decir como... ¿Cómo, ¿Cómo se cancelan las hipótesis acá? Voy a calcular el conjunto de hipótesis no canceladas. ¿Sí? Tengo el árbol, tengo reglas que cancelan hipótesis, hay dos: introducción de implica y eliminación de disyunción. ¿Cómo procede la cancelación de hipótesis? Introducción de implica, de acá para arriba, todas las hojas decoradas con el antecedente se me cancelan. Veo ahí una, dos, tres, cuatro hojas. Se me cancela la FI, que está decorada con el antecedente. Sigo subiendo. ¿Cuál es? Acá tengo una regla de, de, de que cancela hipótesis de disyunción. Me dice: cómo, qué, ¿qué tengo que, que, que cancelar? Este, tiene, este, este nodo tiene tres padres: uno, dos y tres. ¿Sí? Entonces, lo que me dice la regla de la disyunción es que. Del segundo padre, ese subárbol, me fijo todas las hojas etiquetadas con el primer término de la disyunción, y se, se cancelan esas. Entonces de acá se cancelan todas los, la, los las hojas etiquetadas con no-fi. De acá para arriba, todas las no-fi. Y del segundo padre, me fijo en las hojas que hay, ya, esto ya es una hoja, y todas las hojas decoradas con el segundo término de disyunción se me cancelan. Entonces todas los los las hojas decoradas con psi se cancelan del lado derecho. Entonces, ¿cuál es el conjunto de las hipótesis no canceladas? Son todas las hojas de este árbol que no han sido canceladas por este algoritmo y que es esta sola. Entonces está bien, porque esto es una derivación cuya conclusión es phi, implica psi, y cuyo conjunto de hipótesis no cancelado está incluido acá. Bien. Vuelvo a presentar, y ya estamos terminando. Ahí quedó. Es lo que habíamos visto. Eh, están mal los índices, pero ya lo voy a corregir. Este, a ver, no, no es tan mal, pero está dando vuelta una, una derivación, eso sí, está dando vuelta acá. Bueno, entonces rápidamente podemos dar el conjunto de la, de, de, de definir el conjunto de las derivaciones ¿sí? de manera recursiva. ¿Y cómo se hace? Igual que hicimos con pro. Digo que D, el conjunto caligráfico D, es el menor conjunto de árboles decorados, tales que cumple con lo siguiente. Si tengo un solo nodo decorado, ya es una derivación. Como por ejemplo la, la psi sola que estaba ahí. Y bueno, la raíz obviamente es esto. Eh, esto de la hipótesis acá no va. Después voy a definir la, la hipótesis, ahí no, no iba. Bien. Si tengo dos derivaciones, o sea, dos árboles con, la, con conclusión phi y con conclusión psi, respectivamente, o sea, raíces phi y psi, me puedo armar una nueva derivación de esta forma. Una nueva, una, un nuevo árbol con un nuevo nodo decorado con la conjunción de ambos. Y su conclusión, su, su, su raíz nueva, es el nodo nuevo que puse. De acá en más yo no pongo mal la, la, la, la conclusión cuál es, pero, ya, eh, pero estoy tomando la convención de dibujar los árboles para abajo. Entonces, si tengo un, una derivación con raíz de una conjunción, me puedo armar un, un árboles más grandes que van a estar en un conjunto de derivaciones donde... La nueva raíz está decorada con uno de los términos de la conjunción. Si tengo una, una derivación eh, con conclusión sí, entonces <coughs> puedo armarme una nueva derivación que tenga en conclusión esta implicación. Eh, eh, la cuya raíz esté decorada por una implicación con, a, con consecuente psi. Y acá no es obligación que esté fi antes. No es obligación. Está acá solamente a modo ilustrativo, pero no es obligación que esté fi antes. Y la regla de la eh, eliminación de la disyunción que acabamos de ver, me dice que si tengo tres derivaciones, la primera tiene una disyunción como raíz y las otras dos tienen la misma raíz, me puedo armar un árbol más grande que tiene a, esos, a esas raíces un nodo nuevo etiquetado con la misma eh, proposición G y cuyos padres son los, las raíces de los nodos anteriores, de los árboles anteriores, ¿Sí? Y las otras reglas no las escribo porque son muy similares. La, la de la introducción de, de la disyunción es muy parecida a la introducción de la conjunción, de la regla de Boston también, o sea, la conjunción se, se define igual, y la eliminación de implica, eh, se define como este, es parecida a la introducción, porque tiene dos subárboles. Eh, bueno, estamos pasados, pero en el resto de la filmina, que se la voy a mostrar de nuevo la clase que viene, vamos a ver la definición, de, eh, la definición formal o recursiva del conjunto de las hipótesis no canceladas. Este, bueno, cortemos porque ya se hizo largo y nos vemos el miércoles.